Hoy que es viernes y antes de que gane cualquier candidato a regidor o alcalde en cualquier lugar del país, yo, yo quiero eh, presentarle ¿Sí? una ¿Sí? ¿Sí? propuesta sí. Que, que tengo, ¿verdad?, sí, sí, sí, sí. Eh, hace tiempo que la hemos desarrollado y que queremos compartir con ustedes. Pero antes, yo quiero dar algunos detalles de lo que tiene que ver con el proceso de la Junta Central Electoral para que lo tengan en cuenta la gente que van a trabajar en las mesas un 9% de las personas tiene problemas en su huella digital, dactilar, ¿verdad? Su sí, huella dactilar. dactilar. Sí, se Para puede. Que no armen lío por eso en las mesas electorales. Un 9%, es decir, sí. que de cada 100 gente que vayan, posible, posiblemente 9 haya problemas y eso va va a, en algunos aspectos a dilatar se hayan el proceso. caído se rasparon la mano perdieron la huella o se lo operaron Ajá, o se lo operaron eh, <risa> lo que, o hay gente que no la tiene tan mira definida. Los no, ya carga... los mayores las personas mayores tienden a mira exacto tienden a perder a perder un poco, un y la gente que carga blobs también la gente que trabaja con construcción, que carga blog, va perdiendo Mira qué me pasa a mí con el banco, solución. que es por, lo, por ejemplo, ya hay entidades que tú puedes hacer depósitos eh, y eh, los uh -huh. depósitos, entonces tú necesitas la huella. Ah, y mi orden, huella derecha vaya, no, huella. no me la reconoce. Cuidado, te lo perate, <risa> entonces, eh, para que la gente también tenga esa salvedad en claro. cuenta, que no se preocupe y que trate de resolver fácilmente eh, usando otra huella, como bien decía Michelle. Así es. Bien, eh, con relación a eso, también decir que cuando usted vote, atención a la gente, cuando usted vote, revise su eh, recibo, eh, eh, lo que sale, Boleta. revíselo, para que después que usted salga de ese, ese recinto electoral, no salga a dar grito, de que, que no, que me salió una cosa que yo, por la cual yo no voté, porque eso se demostró que no sucedió. Revise bien, para que después no estén utilizando esa herramienta, como denuncia de fraude. Y, que, y eh, que, usted, que cuando vaya a votar, que lo haga con cierta claro. tranquilidad para que no le vaya a pasar a, a algo parecido a lo que le pasó a la madre de un y candidato. Haga, atención a la gente que va a trabajar en la Junta. El que va a supervisar que la gente entre el, el voto en la urna, acechenlo bien, porque hay mucha gente que van a ir a votar eh, en, la, en la máquina y se van a llevar el voto a los bolsillos y que cuando den cuando vayan a contar posiblemente les dé un resultado diferente. Así que la persona que va a estar pendiente a eso, acechen a la gente para que no metan otro... No vayan no a es. llevarse a meterse eh, creyendo pues no, que es una factura porque, exactamente de supermercado. Cogen, cogen el recibo, se lo echan al bolsillo y salen por ahí. Y cuando hacen así que van a hacer el cotejo, entonces sale diferente. Así que mucha atención con eso a la Junta Central Electoral y a la gente que va a trabajar en los diferentes recintos. Ojo que se lo estoy diciendo hoy. Por otro lado, la parte de, de los regidores... Eh, y es importante decir eso. No se deje coaccionar. No se deje coaccionar. Es decir, si una gente le está diciendo a usted, yo sé por quién tú vas a votar, eso es mentira. Usted vota por el que usted quiera y usted elige al que usted quiera y nadie lo va a saber. Ahora bien, no le voy a hablar mentira. Si usted está en un puesto que usted llegó ahí por cuña política porque ganó su partido, usted puede estar seguro que si su partido pierde el partido que sea, si, si un partido pierde y usted llegó ahí por cuña, lo más probable es que cuando eh, vaya a hacer cambio, a usted se lo lleven también. Así que entienda eso eh, con relación a eso. Y eh, sabemos que hay lugares donde se da voto de manual. Ya la gente conoce el sistema de los votos. Ahora yo quiero entrar a lo que tiene que ver con la propuesta a los alcaldes, específicamente. Especialmente en San Francisco de Macorís. Ojalá y nuestros candidatos puedan Nombrar de una vez y por todas, porque Ale no lo hizo, que ha hecho muy buena gestión en algunos aspectos, pero en otros aspectos se quedó de lado, la, el, el, el nombramiento de monitores deportivos, que Ale lo prometió pero que no lo cumplió. Monitores deportivos, por ejemplo, en la comunidad de donde yo soy nativo, la comunidad del aguacate, hay un señor que se llama Amaury Castillo, que es un pilar del deporte de San Francisco de Macorís, que ha promovido durante muchísimos años el deporte de béisbol en esa comunidad. ¿Saben qué pasa? No recibe un chele de ninguna parte. Debería estar nombrado tanto por el, por el ayuntamiento como por el ministerio de cualquiera de los dos, de deporte. Pero no le dan un chele por ningún lado y sabemos que hay muchísimas botellas nombradas que no trabajan, incluso gente que está en Nueva York. Y que están cobrando no, no, no, todavía no, Sí, así. sí, no sí este no o sea, ¿Qué resulta? A los alcaldes que lleguen caramba Elijan a esas personalidades que promueven el deporte Y nómbrenlo, aunque sea con 10 mil pesos Pero denle algo Porque esos eso son los que promueven eh, eh, eh, que, que, que haya talento deportivo En la comunidad y en los barrios En deporte Que son profesionales Licenciados en, en, en educación física que se prepararon en Cuba y en otras naciones Y a veces no lo toman en cuenta Sí, entonces vamos a comenzar señores Y a nombrar también, además de los monitores deportivos También vamos a nombrar eh, monitores culturales No los relajos que tenemos ahora en, en materia de, de, de cultura eh, que Disfrazando de que muchachita de India Y de que eso es cultura, eso no es cultura Es trabajar con gente que tenga criterios de, de, de, de, de promoción de la cultura Y nombrar monitores en diferentes puntos de, de las ciudades para que podamos promover tanto el deporte como la cultura, si es verdad que queremos avanzar. Y hay el dinero para eso, quitando una cuantas botellas que, que, que a veces se, se dan en, lo, en los... que A veces no, que la hay, hay que decir la verdad en, lo, en los ayuntamientos. Y entonces, partiendo ya de que le he hecho la propuesta de que deben nombrar los monitores deportivos y los monitores culturales en las diferentes comunidades, esos gestores culturales, quiero ahora entrar a lo que tiene que ver específicamente en San Francisco de Macorís, no tenemos playa, pero sí tenemos la fortaleza de convertirnos en una ciudad turística. El turismo sin playa. ¿Cómo? Utilizando la parte ecológica. Aquí tenemos, por ejemplo, la Reserva Científica Loma-Quita-Espuela. Aquí tenemos, y está en la fotografía ahí, la Reserva, no, cualquiera de las que tú ves ahí que no son de, de, de, de titulares. Tenemos la reserva científica de los Maquitos Puebla, pero el ayuntamiento no lo promueve eso. Aquí tenemos buenas discotecas en la noche, pero el ayuntamiento no promueve eso. Aquí tenemos buenos restaurantes, aquí tenemos una, una, una ciudad ahora mismo que está limpia, aquí tenemos una ciudad que se está desarrollando, pero el ayuntamiento no promueve eso. Yo quisiera que el ayuntamiento, la gente que llegue, o, eh, si, si es Siquió o si es Milady, negocie con los comerciantes o en Manuel, negocio O, o, o el, el chino. chino. Eh, no, el manuel. Cualquiera. Pero eh, bueno. Que se reúna con los comerciantes, como hacen la gente de Santiago, y promovamos la ciudad, la fotografía de Israel. Comienza a poner fotos ahí, olvídate de eso. Ya me <risa> los, no. eh, porque ahí está la vereda de, de, de, de Naranjo Dulce en la parte alta. Que eso es importantísimo, eso es una manera bellísima eh, ir, ir para la allá. La ruta del cacao. Sí, miren eso, miren es eso. El Entonces, el aquí en San de Macorí, está el sendero de cacao, mírenlo ahí. Y nosotros no, tenemos pero, que Pero pon la, la foto anterior, pon la sí, foto anterior, por favor. Vamos a ver, eh, si le dan para atrás. O sea, miren, miren, miren ese es el ecológico, ese es el ecológico fabuloso. Sí. Fabuloso. No mencioné Village. el nombre porque no está pagando está la Está en la carretera Naranjo Dulce, La Explanación. Eh, y es un sitio maravilloso sí. para uno disfrutar del paisaje. Pero el ayuntamiento tiene que fabuloso, ellos, te voy a llevar la factura Negociar con ellos para promover eso Pero también ah. los restaurantes La vida nocturna de San Francisco que es muy buena Y entonces eh, Por ejemplo La, la reserva científica Lomaquita Espuela es la ruta del cacao Sí, eso. El sendero del cacao para que la gente venga a conocer cómo, cómo se prepara el chocolate Cuál es el procedimiento de la elaboración Del chocolate y todo eso Miren eso preciosísimo, miren ese ambiente Enseñándole a la gente a majar el cacao A majar el café pero eso no lo, eso, yo no he visto un, un solo anuncio a nivel nacional promoviendo la ciudad de San Francisco de Macorís. Pero te, tenemos también. Miren, miren las, las amapolas. reservas científicas. La no gente, dejen que las amapolas pierdan su glamour. Yo vayan le invito, a verla. Yo le invito a que la gente vaya a la, a la reserva científica de Lomaquita Espuela y, y que vayan al bosque húmedo para que ustedes vean lo, lo importante y lo, lo bien que se siente es respirar eh. aire puro y ver la ciudad desde lo alto. Qué bueno. Pero por último, yo quiero mostrarle eso. Eso me lo hizo un amigo mío, ese, ese diseño. No estaba perfecto, pero él lo hizo con mucho cariño. Si yo fuera alcalde, y esta es una propuesta que se la voy a hacer a, a, lo, a los candidatos a alcaldes, atención, si nosotros tomamos a todos los vendedores que andan en la calle, los que venden coco, los que venden frío, frío, los que venden eh, frutas, y le preparamos esto que le estamos presentando, esto, master es ahí, nosotros convertiríamos a San Francisco de Macorís en una ciudad turística. Tú sabes lo bonito que sería que tú vayas a un lugar, por ejemplo, y tú veas un coquero con una carreta típica, más o menos parecido a esto. Yo, yo haría un concurso, un diseño, para, para que la gente, para que los pintores o los diseñadores me hagan una carreta. Trajo la foto él del coquero, por favor, antes de que termine. Y si todo lo que la gente que, que venden, por ejemplo, agua de coco, andan en una carreta así, el que pasa y ve algo tan bonito, se para aunque sea para tomarse una foto con el coco y la carreta. Mira y a, y a la ya. persona tú le pones un, un uniforme y le das seguimiento y le das un certificado para que vendan. Pero tenemos que organizarnos, tenemos que poner eh, eh, eh, eh, las ideas a correr. Algo hermoso que, que vi por Puerto Plata. Esa esa. Eh, algo hermoso que vi por Puerto Plata, que sí. entiendo que es un aporte del Ministerio Ay. de Turismo a, a del Ministerio de Turismo a esa ciudad, es esas famosas casetitas de colores sí. eh, que aquí en San Francisco de Macorís pudo haber sido una iniciativa de la alcaldía, que las gentes que estaban en las calles. Hay una iniciativa parecida a eso que tú mencionas por aquí la salida a Santo Domingo. Se están haciendo unas, unas casetitas, parece, para la venta de... Pero en el comida. centro de la ciudad, debemos de recordar ah, bueno. que hubo cientos de gente que quedó desahuciada de ese trabajito día a día, que ganándose el peso, pues quedaron sin eh, tener ese ingreso. Que hubiera podido haber sido una iniciativa o una forma del alcalde para no sacarlos y embellecer y hacerlo claro. a modo cultural de nuestra ciudad. Incluso... Yo, por ejemplo, le propongo a los alcaldes que negocien con los vendedores. Hay unos que van por la calle, sí, naturalmente, exacto. pero hay otros que tú lo puedes estacionar. Los vendedores de coco, tú lo puedes estacionar en un lugar y cobrarle a ellos eh, el espacio del parqueo durante el día, algo barato, pero hazle, le puede promover que tengan ese tipo de, de, de, de carreta. Carreta típica, bien bonita, claro. y ellos con uniforme y, bueno. y certificado para que lo que vendan sea de calidad y limpio. Ojalá me tengan la, la foto de la carreta ahí para que ustedes vean la diferencia de lo que yo estoy hablando. Qué bonito es cuando tú pasas por un lugar que está pintado que está decorado. Tú no te, te va... quieres parar a, a, a, a tomarte fotos. Y si tú, por ejemplo, te topas con una gente que te está vendiendo un agua de coco en una carreta más o menos parecida a esta, una carreta típica, bonita, limpia, bien pintada, señalizada y con una persona eh, organizada con su guante, con su uniforme, tú vas a querer pararte aunque sea tomarte una fotografía. ¡Miren esa vaina! Y me excusa el señor, porque yo sé que él quizá no tiene la posibilidad. Ese señor hay que ayudarlo, pero por Dios... Si mira, mira por ejemplo esa carreta Mira la diferencia de lo que yo estoy hablando Por más que usted quiera No es lo mismo No es lo mismo Entonces que yo creo que ese señor hay que ayudarlo Imagínense usted mire esa carreta cómo está el, el deterioro y lo antihigiénico que se ve eso Y ahora ponme la otra Israel para, que la gente, para poner la gente en contexto Imagínense usted ese mismo señor En esa carreta Y con un uniforme y con un sombrero típico que a usted le va a gustar para hacer tomarse una foto con el, con el caballero, aunque sea por eso. ¿Y el señor qué va a hacer? Va a vender más. Así que eh, a, de, a eso yo le sumo la ruta eh, turística de San Francisco, donde nosotros le digamos a, nuestra, a la gente que viene, mira, tú puedes ir a este hotel, a esta discoteca, a este resort, a este lugar, puedes ir a la ruta, por ejemplo, de los coqueros que yo qué... Pero vamos a poner este pueblo bonito. Vamos a convertir esta ciudad en una ciudad turística, aunque no tengamos playa, y la gente va a venir. Pero hay que llevarle el atractivo. Hay que llevarle el atractivo. Aquí no tenemos nada porque la gente venga. Por ejemplo, una comida típica de aquí, no la tenemos porque no la promovemos, ni siquiera nos la hemos inventado. La tenemos, la tenemos. Cuál? ¿Es que no sí, se sí, el bucho de perico. El bucho de perico. por ¿Pues lo sabes tú? Sí, no, Oye, yo, no lo, sabía, yo lo sabía Lo sabe todo el mundo no? que ha trabajado Tú lo sabías eh, Yo lo por sabía, sabía Gailin, ese tipo Tú lo de sabía, cosas. No lo sabía Y tú lo sabías Se llama ah. buche perico Es como un sancocho Pero con algunos sí, ingredientes que... aumentados Pro... claro. Y algunos ingredientes adicionados Como por ejemplo el maíz ah, pero... Que sí. no lo tiene el sancocho Deberíamos hacerlo Y sí, promoverlo sí. hacia afuera Para y, que la gente Y no, y no tiene víveres eh, Lo único sabía, malo del buche de perico Es que es muy condimentado y entonces hay mucha gente que no le cae bien por el asunto de mucho condimentos. Como, como los ahí, estudiantes malos. Ahí está. Así que ahí está mi Yo propuesta. les voy yo la voy a hacer las gestiones. La yo voy a ver muy las muy gestiones. Bonita, muy, si ah, la ex directora. Ya en el se oye, hicieron si la, la, esas muestras en el mercado y, y algunos lugares. Mira la diferencia. Por el ayuntamiento se hizo. Algo. Yo voy a hacer las gestiones. A ver si la ex directora de la carrera de turismo y esas cosas de la Universidad Católica Nordestana, Clara, mi amiga. Bueno, hermana de Francia, el, el presidente sí, sí. del Colegio Dominicano de Periodistas sí. Local eh, de León. Está, puede venir al programa y explicarnos el asunto de la comunidad, porque ya tú lo has mencionado un par de veces, y yo lo sí. he mencionado también, sí. pero la gente no lo conoce. Pero eso es sería lo que bueno es quiero crear la identidad de San Francisco. Claro. Que, que, que, que, es que la gente diga, me gusta San Francisco porque veo que los peduteros están bien organizaditos, bien bonitos. Ya bien en tinto. el pasado, en el 2011, por allá, nosotros decidimos en el Consejo de Regidores, cuando fuimos regidores, que la identidad de San Francisco de Macorís está anunciada, incluso se hizo un spot publicitario para hacerlo Y se, ha, y se decidió declarar San Francisco Ciudad del Jaya, Tierra del Cacao uh -huh. Ahora, sabemos que nuestras costumbres tienen muy arraigados un, unos platos que son diversos Pero dominicanos y nuestros son la bandera Arroja, habichuela y carne es lo que San Francisco de Macorís consume. Hay una llamada. Sí. Buenos, Buenos días. días. Buenos días. Bueno, wow, qué exposición. Yo, Así mismo, ya ya. Yo la voy a torturar este, un Sí, Qué bueno, que sinceramente te la votaste. Yo misma <risa> estaba diciendo que estaba desencantada de votar, porque mira, uno le prometen cosas, porque el mismo alcalde, Alex, aquí en este parque, en Sánchez Duarte, me prometió a mí que iba a trabajar con los jóvenes, o sea, con el ejercicio y con el deporte. Aquí tenemos una cancha, y, y está privada, porque el mismo dueño, este fue el gobierno que la hizo, tumbó los dos potes de laro no. amplia la cancha, que se podía buscarle una forma, a lo, o sea, un pedacito a los jóvenes. Aquí los jóvenes no, no tienen eh, derecho a entrar ahí, a la cancha. Y sinceramente... No, eso hay que resolverlo. Sí, eso no se puede... Así que vamos a exigirle a la persona que, que, que, que se suba ahí en, eso, en esos puestos. bueno ustedes te, te estoy, ofreciendo que, me, para, le, te estoy ofreciendo que me estoy ofreciendo que me elijas a exigirle a nuestro gobernante que verdaderamente trabajen con los jóvenes no los jóvenes difícil. se pierden y es por eso muchísimas gracias eso y, no a mí, es difícil a que un regidor, tú ese, asumir esa propuesta eso no, no es difícil para mí incluso soy un def, un, un ferviente crítico cuando el, el ayuntamiento ha hecho obras en favor de comunidades y hay ciertos dirigentes que se creen que son obras propias eso es de la comunidad y no es cierto que alguien por más eh, altruista que sea puede asumir una posición de propietario eso es de la comunidad buenos días buenos días, buenos días. a su Adelante. orden a su orden Sí, le escucho. No puedo. Me, me da la idea. Esa carretilla está linda. Que te veo la vida que tú presentaste, la de los pocos. La Ajá. típica. El final eh, en un negocio, es un negocio. le llaman puntos de guerra, porque ya vas a robar y seguir. <risa> Ya sea lo mismo usted, usted, usted, usted, eso lo hicieron de la calle. una Diesel, vez y, y lo vendieron en punto de droga. Sí, no, pero eh, por eso que hay que certificarlo y darle seguimiento. Al que, por ejemplo, ponme la foto de, de, la, de la carreta, al que usted le va a hacer una, una carreta de eso, usted se la va a cobrar, usted se la, no, usted se la va a regalar, usted se la va a, re, se la va a cobrar a largo plazo. Pero le va a dar seguimiento y, y, y los, lo va a supervisar. como te escribieron aquí, sí, ¿Cómo está la carreta? No a eh, escribe eh, Omar: dice, eso mismo quería hacer Alex en el mercado y lo sacaron a Pedra. Eh, otra persona te escribe en proceso. relación a tu comentario, para que si le quieres comentar luego. Dice: eh, el 39, vamos a ver dónde wow, se nos fue. El 39-23. Que dice déjame ver que está qué que primera vez que está de acuerdo contigo <risa> bueno vamos a leer bien pero hay alguien que escribió dice buenos días como que es la primera vez que está de acuerdo contigo Yerjan. Ah, de, no. de verdad que te felicito me encantó porque a veces son temas que nosotros eh, dejamos de lado y que son importantísimos eh, si vas a concluir y demás sí, para no entonces... claro decirle a la gente que nosotros como pueblo también tenemos que hacerle propuesta a los candidatos porque yo le voy a decir la verdad yo no he visto de ninguno de los candidatos una propuesta que traiga a San Francisco de Macorís algo diferente. Todo el mundo, yo voy a resolver el problema, yo voy a resolver el problema, yo voy a resolver el problema. Lo que queremos es que le, que le traigan algo diferente a este pueblo que le pueda traer un beneficio. Y si traemos los turistas a nuestro pueblo, van a consumir, el comercio se va a, a, a favorecer de eso y se va a favorecer la ciudad. Pero tenemos que vender la ciudad hacia afuera como una ciudad organizada y una ciudad bonita y con elementos sí. que la, la gente pueda venir a disfrutar. Muy bien, eh, pues muchísimas gracias, Yerjan, de verdad excelente Guapo, eh, he tu posición y tu aporte. Si se quiere juntar conmigo los candidatos, yo estoy a la disposición para mostrarles totalmente gratis los proyectos que tengo con relación a la municipalidad. Ok. ¿Oíste, Francis? Ya lo vi. <risa>